Ahora vamos a ver en el punto 4 un ejemplo más complicado donde una de las bobinas acopladas está en una rama interior del circuito. El problema sería escribir utilizando el operador derivada las ecuaciones correspondientes al análisis por mallas del circuito de la figura. Para ayudarnos a escribir las ecuaciones de malla dibujaremos las referencias de la tensión inducida por su acoplamiento magnético mutuo en la otra bobina. Entonces,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 Después, razonaremos con los terminales equivalentes marcados para obtener el sentido de las tensiones debido al acoplamiento magnético mutuo. Primero, marcaremos la referencia de la tensión mutua MD I1 en la bobina derecha en el sentido de circulación de la bobina izquierda que es quien la provoca. La corriente que circula por la bobina de la izquierda es I1. Dibujamos junto a la bobina la referencia de tensión LD y sub 1 en el mismo sentido que I1. En la bobina izquierda la referencia de tensión L1D sub sub 1 va del terminal marcado al terminal sin marca. En la otra bobina se dibuja la referencia de tensión inducida MD y sub 1 que va también en el mismo sentido que L1 de I1, es decir, del terminal marcado al terminal sin marca. del terminal marcado al terminal sin marca. En la otra bobina se cambia el coeficiente de autoinducción L1 por el coeficiente de inducción mutua M. En resumen, se empieza por la bobina izquierda. L1, T y sub1 va en el sentido de circulación de la malla de la primera bobina, es decir, de punto a terminal sin marca. L1, T y sub1 no se suele dibujar para no marañar el circuito. Se marca la referencia de la tensión inducida MD y sub1 en la otra bobina en el sentido de circulación de la primera bobina. La primera bobina va de punto a terminal sin marca, la segunda bobina va de punto a terminal sin marca. A continuación marcamos la referencia de las tensiones mutuas MD y 2 y MD y sub 1 en la bobina izquierda debida a la otra bobina. Las corrientes que circulan por la segunda bobina son y sub 1 hacia abajo e y sub 2 hacia arriba. Para mayor claridad en este dibujo dibujaremos las referencias propias de la bobina interior, L2D y sub 1 en el mismo sentido que I1 y sub 1 y L2D y sub 2 en el mismo sentido hacia arriba que y sub 2. En la bobina izquierda se dibuja la referencia mutua MD y sub 2, que va en el mismo sentido que L2D y sub 2, de terminal con marca a terminal sin marca. Terminal con marca a terminal sin marca. También se dibuja la referencia mutua MD y sub 1 que va de terminal sin marca a terminal con marca, al igual que L2Di1. Para no enmarañar el circuito, solo se deja la referencia de las tensiones mutuas Md2 y Md1, debido a la bobina interior. Las tensiones mutuas se pueden agrupar en un solo término en el sentido de circulación de la malla. Nota, cuando el sentido de la circulación es el mismo en las mallas, el término MD está multiplicando una diferencia de corrientes. Por tanto, es suficiente razonar con una corriente de malla. Por ejemplo, en la bobina 2 y sub 2 va de terminal marcado a terminal sin marca. Por tanto, en la bobina 1, la inducción mutua MD y sub 2 menos y sub 1 va también de terminal marcado a terminal sin marca, igual que en la bobina central. A continuación vemos el circuito con las referencias de tensiones inducidas mutuamente y las referencias de tensión implícitas en las fuentes. Por último aplicaremos la ley de Kirchhoff de las tensiones a las trayectorias cerradas definidas por las mallas, considerando las referencias de tensión en las bobinas. En la malla 1 aplicaremos la ley de Kirchhoff de las tensiones a la trayectoria cerrada desde A hasta A. En el sentido de circulación de la corriente I1. En principio, nos encontraríamos la tensión inducida mutuamente MD I2 menos I1, que va en sentido de la malla considerada, por tanto, signo positivo. Habría que añadir el término convencional de la autoinducción en la bobina 1, que será LD I1 por la corriente que la atraviesa I1 como es un término convencional sino positivo. A continuación vemos el término MDI sub 1, el término debido a la tensión inducida mutuamente, que va en sentido contrario a la corriente I sub 1. La malla la recorremos bajando y la referencia va en sentido contrario, por tanto, el término va con signo contrario. A eso habría que añadirle el término convencional debido a la inducción de la bobina central, que es L2D, L2D, por la intensidad que va en el sentido de, de la malla considerada. Es decir, I1 menos I2. I2 va con, sentido, con signo negativo porque... En la bobina central, la corriente sube, la corriente 2 sube, mientras que recorremos esa bobina bajando por ella. A continuación, añadimos el término debido a la resistencia R2, que es un término convencional, por tanto, signo positivo. Y por último, antes de llegar al terminal A, nos encontramos la tensión en la fuente e g 1 en sentido contrario al de circulación de la malla, por tanto, signo contrario. Y con esto ya llegaríamos al punto de partida e igualaríamos a cero la ecuación. A continuación vemos la malla 2. Aplicamos la ley de Kirchhoff de las tensiones a la malla cerrada desde B hasta B en el sentido de circulación de la corriente I2. Lo primero que nos encontramos es la fuente de sub 2 que tiene una referencia implícita en sentido contrario al que estoy recorriendo la malla. Por tanto, ese sentido contrario implica signo contrario en el término de la, de la fuente. A continuación, añadimos los términos de la resistencia R1 y R3, que son convencionales, con signo, por tanto con signo positivo. A continuación vemos el, la referencia de la tensión mutua MD y su 1, que va en el mismo sentido que estoy recorriendo la malla. Por tanto, lleva, en esta ocasión lleva signo positivo. Y habría que añadir el término debido a la autoinducción de la bobina central L2D por la. Corriente considerada, la corriente de la malla considerada y sub 2 menos la otra corriente que circula por esa rama. Y con esto ya tendríamos las dos ecuaciones que se nos pedía en el problema. Tengan cuidado de que las fuentes las hemos colocado en, en el mismo lado que el resto de las eh, bueno, de las tensiones y es el método recomendado para no olvidarnos ninguna fuente. Si colocamos las fuentes al otro lado de la igualdad llevarán los signos contrarios a los que tienen acuar.